Bolivia, qué lindo país Iniciamos un programa más de Morada Azul este fin de semana, sobre todo hablando del Día del Peatón, porque todos nosotros vamos a cuidar la madre tierra con responsabilidad. Iniciamos ya el programa Morada Azul con Andrea Tapuada. en el sector de la entrevista y hoy es un día muy importante porque es el Día del Peatón. Es por eso que queremos saber qué actividades se pueden realizar porque este día está dedicado también a la Madre Tierra. Nos encontramos con Juan José Paz, director de deportes del Gobierno Municipal de La Paz. ¿Cómo está? Muy buen día. Por favor, ¿importante esta jornada que se está realizando el Día del Peatón? Sí, es muy importante esta jornada ya que por una ley nacional hoy día se declara el Día del Peatón lo cual contribuye con el medio ambiente y con todo, con todo tipo de actividad deportiva. La Dirección de Deportes invita a la ciudadanía que puedan participar en las diferentes actividades que tenemos, principalmente en el Prado, que es de, eh, desde la Fuente del Prado hasta el Almirante Ground, con diferentes eh, disciplinas o modalidades deportivas. Tenemos el tanchit, Taekwondo, Karate, Gimnasia, Baileterapia, Zumba, Juegos Recreativos. Eh, para los niños tenemos... Eh, psicomotricidad, pues les invitamos a participar e involucrarse a lo que es eh, la actividad física, ya que esto también eleva el sistema inmunológico para la ciudadanía paseña. ¿Cuán importante es de que dejemos de lado los vehículos y todo lo que afecta al medio ambiente en esta jornada? Bueno, eh, queremos que por lo menos una vez al año eh, darle este espacio a la naturaleza y que pueda pueda la gente um, ...transitar o transportarse por sus propios medios. Exacto, buscar otras alternativas, ¿verdad?, para ayudar a la madre tierra. Exactamente, sí, es una contribución. Perfecto. ¿Qué áreas, por favor, están habilitadas para que la gente que nos está viendo en este momento... ...pueda eh, conocer dónde puede ir? Bueno, el gobierno municipal eh, tiene en las diferentes plazas, eh, tanto las secretarías... ...tanto las subalcaldías están realizando actividades para que la ciudadanía pueda... Eh, ...realizar la actividad física, la actividad deportiva y esperemos que, que todos puedan involucrarse en este tipo de actividades. ¿Si nos pueden mencionar quizás algunos parques, algunas canchas, algún lugar que sean...? El... Los lugares principales, como les dije, es el Prado, la 21 de Calacota. Perfecto, sí. Perfecto, ¿y se han habilitado los parques? ¿Están totalmente abiertos? ¿Hasta qué horario quizás pueden...? Sí, sí, están abiertos los parques, están abiertos los, los escenarios deportivos, eh, no se olviden que también es día del ciclismo, del ciclista, y el gobierno municipal quiere invitarles también a, a que salgan con sus bicicletas a las calles a, a los pobladores de la ciudad. De la Además de que dejamos de lado los vehículos, las motos y todo lo que contamina el medio ambiente. Por supuesto, eh, de alguna manera, bueno, repetir, que estamos contribuyendo con el medio ambiente. Exacto. Ahora, ¿qué consejos se les da a la población en esta jornada, por favor? Bueno, el alcalde lo ha dicho, que participen, vayan, simple hecho de caminar. Es una actividad deportiva, una actividad física y que la gente acostumbra a sacar a pasear a sus perritos. Por lo tanto, tenemos que ir con nuestras bolsitas y recoger sus, sus necesidades. Exacto, un punto muy bueno, ser educados también, ¿verdad? Exactamente, ya tendría que ser una cultura ciudadana. Exacto. Estamos en la cancha Luis Lastra, vemos que hay actividad también acá con normalidad. Sí, los escenarios deportivos están abiertos a excepción de las piscinas. Muchísimas gracias, director. lo Vamos a estar acompañar por fuera en otras actividades que tenga también la Con todo gusto, bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Bien, ahí está el Día del Peatón, un día muy importante para la Madre Tierra porque es un respiro para ella. Y además de que hacemos deporte y también nos cuidamos nosotros mismos. Así que todos están invitados a todas las actividades que se tienen programadas para el día de hoy, el Día del Peatón. Volvemos con más demoradas. Estás viendo... Avia Yala, Televisión, un continente de culturas.